Hola amiguita, hoy vamos a hacer una muestra para hacer el punto bajo o medio punto tejido a crochet, así que bueno, acá yo ya tengo 15 cadenitas tejidas y vamos a empezar, vamos a levantar con una cadenita más para darle altura, en este caso una sola cadenita va a estar bien, para el medio punto o punto bajo, bueno. Ahora vamos a contar una, dos en la siguiente cadenita. Vamos a introducir la aguja y esto se llama lazada, donde está la lana sobre la aguja y en esa lana la vamos a tirar con la aguja, ¿ves? Y van a quedar dos puntos, ¿sí? Dos puntos. Hacemos, pasamos la aguja así por abajo con estos dedos acá, nos ayudamos. Acá tenemos la, la, la lana por entre medio de los dos dedos y uno la va apretando a medida ni muy fuerte ni muy flojo ¿eh? para sostenerla pasamos la aguja por debajo de la lana y tiramos ven? ahí se formó el primer medio punto bueno, seguimos vamos al otro entramos por la cadenita hacemos la lazada mira, ve que yo acá me la sostengo ahí Hacemos la lazada, con la aguja tiramos y nos quedan dos puntos, sí, dos puntos, pasamos la aguja así por abajo, ven que va, por abajo, nos sostenemos con el dedo acá un poquito para sostenerlo y tiramos, ven, esto es práctica, ponemos la aguja en el, ahí en el agujerito que sería la cadena. ¿Ven? y la lana la aguja nos queda justo ahí abajo la lana entonces tiramos esto se llama una lazada que la pasamos por la cadenita y nos quedan dos puntos pasamos la aguja por abajo volvemos a tirar pasamos por los dos puntos ¿ven? y nos van quedando Vamos otra vez tengo la lana ahí tengo con este dedo la, la tirita de la lana con este dedo sostengo la aguja mire acá con estos dos así sosteniendo la aguja con estos dos y con este otro como un tercero ¿eh? es para que vayan practicando porque hay muchas maneras de, de agarrar las agujas con las lana pero bueno la mía es es de esta manera, bueno vamos a seguir, acá metemos la aguja, la cadenita, agallamos la lana con la aguja, eso se llama lazada y la tiramos por dentro de la cadenita y quedan dos puntos, por abajo agarramos la lana y la volvemos a pasar por los dos puntos, ¿sí? otra vez pasamos por la cadenita y enganchamos la lana y la tiramos tiramos la lanita y quedan dos puntos y tiramos y así ven eh? la lana por la cadenita nos queda acá tiramos y nos quedan los dos puntos y pasamos la lana por entre medio de los dos y nos queda. ¿Ven? Vayan mirándolo al video despacito, vuelva alón para atrás si quieren. Es de pasito, no, no se apuren. Eh, bueno. Seguimos. Enganchamos la lana, tiramos. Ahí enganché toda la lana. Pasamos, enganchamos nos quedan los dos y tiramos, sí, y así vamos, pasamos por la cadenita, tiramos la lana con la aguja, nos quedan los dos puntos, pasamos la agujita por debajo y tiramos la lana, ¿Ves? ahí nos va quedando, pasamos otro más, pasamos por la cadenita, tiramos la lana y nos quedan los dos puntos agarramos la lana la volvemos a pasar y así bueno y así hasta llegar al final ¿sí? Vamos a llegar hasta el final como les digo despacito vayan haciéndolo eh, vuelvan el video para atrás y ven que, que no les salió vuelvanlo, vuelvan a intentarlo eh, preferible que empiecen y que les salga flojito y no tan apretado bueno acá vamos llegando al final nos quedan dos puntitos uno y ¿Sí? Nos vamos a dar vuelta, ¿Ven? nos queda así, al revés, bueno, ahora qué vamos a hacer, vamos a volver a levantar con medio, con una cadenita, perdón, ¿Sí? tiramos y volvemos acá, ¿sí? a la segunda, tiramos, y nos quedan dos, otra vez, metemos la aguja por, eh, ahora sería el medio punto anterior, de abajo, tiramos, siempre nos van a quedar dos puntos, para después agarrar la, la, la lazada, la tiramos y la pasamos por dentro de los dos puntos, ¿ves? y nos va quedando el medio punto, armadito, otra vez, pasamos, ves que acá nos quedan, eh? los dos, bueno, pasamos por ahí, tiramos la aguja con la lana, nos quedan los dos puntos, volvemos a agarrar la lazada y pasamos por los dos puntos, ¿sí? estos es son puntos para un tejido más apretadito, eh para unas orillas de camperitas después vamos a aprender a hacer ojales con este, con este punto se pueden hacer ojales en una camperita porque es apretadito ¿eh? bueno se puede hacer con otros también pero siempre he visto que para una campera es más apretadita en la orilla y después vamos a hacer miren esos escarpincitos o esos zapatitos como les dicen también pero tenemos que aprender lo básico para poder llegar a, a hacer lo demás y bueno yo también aprendiendo con ustedes porque eh, esto es nuevo para mí me gusta me gusta enseñar enseñaba en la iglesia pero bueno ahora estoy cuidando a mi mamá así que pero bueno otra historia eh, Vamos otra vez a ver. Pasamos por acá. Ve que están las dos. Quedan ahí. ¿Eh? Pasamos ahí. Tiramos. Y pasamos la lana por las dos de vuelta. Pasamos. Tiramos. Y pasamos por ahí de vuelta. Ahí va. ¿Sí? Ahí va queriendo. Entonces. Y acá. ¿Ven? Que ahí se muestra. Ahí muestra el, el último punto. ¿Ven? a ver si me deja, bueno, muestra vamos a meter la aguja ahí, y hacemos lo mismo, sí pasamos la lana por la aguja y la tiramos por entre medio los dos, bueno, y así, damos vuelta el tejido, y volvemos a hacer lo mismo, sí levantamos con una cadenita, una, dos, y seguimos acá, Bueno, ya le voy a seguir haciendo la muestra y les voy mostrando cómo, cómo queda, sí. Ahora les voy a, a mostrar la última vueltita. Vamos a seguir, levantamos. Y acuérdense, ven que en este primero, no en el segundo, ahí. ¿Ven? Tienen que mantener. Para que le salga derechito el tejido. ¿eh? ¿Ven? Que no se les haga para adentro ni para afuera. Siempre vayan contando los puntos que sean la misma cantidad. ¿Ven? Vamos a terminar este rapidito. Me han quedado dos. Y así. Bueno, en esta no puedo andar conversando mucho, yo soy soy muy charlatana, pero bueno, tengo que solamente explicar el punto. Pero bueno, si me quieren dejar algún comentario, de alguna cosa, visto cuando están las mujeres reunidas y, y tejiendo. Que es tan lindo, ¿no? Y no se despeja, se despeja de todo un poco. Bueno, acá vamos a entrar en el tejido. Mira, ven que queda un poquitas. Vamos a tejer esta para llegar a la última. Acá. ¿Ven? Que queda ahí. Siempre tengan cuidado con eso, porque si no se les va a agrandar o achicar el tejido. Bueno, ahí vamos a entrar acá. A ver que se vea bien. Dejemos los dos. Ahí. ¿Sí? Vamos a hacer una de... Porque la vamos a cortar. ¿Sí? Ahí está. Y ahora tiramos el hilito y la tiramos. ¿Sí? Ahí queda. Medio punto. De lado, este es del lado revés. Este es del lado derecho. Y queda bonito. ¿eh? Nos vemos en la otra muestra. Muchas gracias, chicas.